Ahora sí estamos grabando. O sea, sí, ahora sí estamos grabando y esa fue la, la primera frase del podcast. Digamos. Muy bien, muy bien. Como me, encanta porque me encanta probar cosas nuevas. Se supone que al menos con esto debemos tener mejor calidad de sonido y mejor calidad de video que, que todas estas las otras grabaciones que han sido con, con una videollamada y es horrible. Pues. Pero igual yo ya me entregué al hecho de que la gente se la tiene que calar porque yo estoy sacando esto como salga y ya, fue, punto. Esa es la cuestión. Bueno, lo que pasa es que tú te aventuraste... En el, en el tema de hacer el podcast con video. Uh -huh. Eso para mí siempre es todo ti? un reto, porque para mí la ventaja del formato podcast es que lo voy a hacer en pijama. Sí. Este, porque, y recién levantado, porque solo me escuchaba y Yo ya. no escucho podcast en video. No, esto es lo, lo, lo, parto a ese punto, yo no escucho podcast en video. Um, pero me pasa que, me pasó con los podcasts anteriores, que la gente quería video, no necesariamente que hubiera video de las caras, aunque sí, pero también el hecho de que estuviera en YouTube, porque la gente YouTube, escucha las cara. cosas en YouTube. Entonces era como, bueno, ya, esto es como un extra, sí este, si se puede, si, si hay algún invitado que no quiere tener cámara por la razón que sea, no es obligatorio, digamos, pero... Claro. Es como, como tener esa opción. Y me gusta esto de la beta de, de Zencaster porque, claro, me permite tener las dos cosas, tanto el audio como el video. O sea, el podcast igual está en Spotify, en Anchor, en Google Podcast. Claro, y, claro. En y, porque, y, y no porque, tienes porque... que grabar por separado. Lo otro es un extra, sí, exacto. Eh, la, las veces anteriores sí grabamos por separado y fue un fastidio, pero bueno. Este, igual está bueno porque tienes el backup de, del video. <risa> Hubo uno en el que el audio me falló y, y, y tuve el, el video <risa> para salvarme la patria. Pero, Pero se lo extraes a... Sí, el audio exactamente. Pero realmente el ponerlo en YouTube es eh, porque mi canal de YouTube es chiquitito este, y mientras más minutos de video subas a YouTube, más eh, suben las estadísticas, básicamente. Porque claro. YouTube privilegia los videos que duren más de 10 minutos. Y a mí, no es que me cuesta hablar más de 10 minutos, eso no, no, sería, no sería verídico si lo dijera, pero eh, los episodios de podcast duran una hora o una hora y media, y entonces es maravilloso, la gente, de ver, la gente los escucha, que es lo más loco. O sea, lo verdaderamente loco es que la gente bueno, los escucha. Yo, yo, yo conozco gente que le cuesta, que dice que le cuesta escuchar podcast, pero yo, yo te soy sincero, pre-pandemia yo escuchaba más, uh -huh. porque era lo que escuchaba en el carro. Claro de ir al trabajo, de venida, o si incluso si tenía que ir a algún lado, en, en Uber, en metro, lo que fuera, lo que estaba era escuchando podcast todo el tiempo. Como eso se redujo dramáticamente, claro. ahora estoy como que agarrando otra vez la costumbre de, a veces, escuchar podcast mientras trabajo en lugar, de, en, en lugar de música. Pero me di cuenta de un detalle, que es que, o sea, que hay toda una teoría de, de lo que es el pensamiento top-down y el bottom-up, ¿no? Ajá. Entonces, el, el top-down es cuando tú tienes que, que formar conocimientos eh, o conceptos y de ahí generar tu pensamiento. Y el, y el bottom-up es, es lo contrario. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, cuando uno va manejando un carro, una bicicleta, lo que sea, tú estás reaccionando estímulos, pero, no ne pero para que eso llegue al nivel consciente, o sea, no, no siempre todo lo que tú estás haciendo llega al nivel consciente. Entonces, mezclar actividades que requieren razonamiento top-down como escuchar un podcast y entender conceptualmente lo que estás escuchando, con algo bottom up, como andar en bicicleta, es relativamente sencillo, pero mezclar dos cosas que requieren pensamiento top down, como trabajar y escuchar un podcast en alguna de las dos. Exactamente, es de eso es, me encanta la explicación porque en efecto yo le digo a la gente, yo no puedo escuchar ni siquiera música cuando estoy trabajando, porque mi trabajo es un trabajo de lenguaje, o sea, tengo que estar leyendo y escribiendo, entonces tengo que escuchar música sin lenguaje en todo caso, lo no puedo hacer como escuchar, este, no sé, cuartetos de cuerdas, pues, escucho muchos cuartetos de cuerdas, este, o música como ambiental, lluvia, cosas así por el estilo. Pero de resto no, entonces mucho menos puedo escuchar podcast porque no puedo prestarles atención a nada, a ninguna, a ninguna de las dos cosas, me confundo. Entonces, claro, me hace falta el tiempo en el que escuchaba los podcast, que es el tiempo como el que yo caminaba a la oficina, era media hora de ida y media hora de vuelta. Era que mm. iba siempre, pero bueno. cuando iba. Y... Este, y en el gimnasio, escuchaba podcast en el gimnasio y estos gimnasios están cerrados. Estoy muy contenta porque mi gimnasio aparentemente va a abrir el jueves y es como el regreso de la felicidad, la alegría y la endorfina a mi vida, sí a todo. Pero en este momento es como, ajá, ¿en qué momento escucho los podcasts? Escucho los podcasts quizás cuando cocino, cuando lavo los platos, pero no lavo tanto los platos, como que se los dejo sucios a José sí. Luis para que él los lave. Yo, yo, yo también lo hago cuando como, pero uno tampoco. Se sienta, o sea, yo no digo que uno no coma todo el día porque uno puede estar comiendo todo el día, pero no te sientas a comer todo el día. Yo no me siento a comer, ¿sabes? Y, o sea, me siento, no me siento en, una, en la mesa que es para comer, no me siento ahí, pero me siento como en el sofá, digamos. Este, y si estoy comiendo sola es como, oye, pero quizás deberías prestar atención a la comida más bien que al podcast o al video de YouTube o a lo que sea. Y cuando comemos juntos vemos, vemos Netflix, entonces claro. es como... Mm, no sé, entonces, no tengo momentos, pero es que extraño el commute, extraño como el metro, cuando tenía clase y entonces iba como una hora en el metro en algún lugar y eso de repente no era todos los días, pero era el momento en el que uno escuchaba el podcast, sí. Sí, otra cosa que siento de mí es que tal vez los podcasts, uno los lo usaba mucho eso, en como en tiempos muertos, ¿no? Y ahora también con, con la realidad que hay ahorita, eh, donde, donde pareciera que había una una presión constante para ser productivo, aprender algo. Entonces, si no aprendiste a hacer un pan este, o a decorar una cosa tal, como que no, no habías aprovechado el tiempo de la pandemia. Pero además eh, hubo, hubo como un repunte bárbaro en, en temas de series y películas por streaming, ¿no? en Netflix, Disney uh -huh. Plus, todo esto. Y entonces hay una especie también de, de FOMO, no de Fear of Missing Out, hay una de series. De entonces tú a lo mejor tienes un ratito y dices, no, pero tengo que ver una serie porque todo el mundo está viendo esta serie. Uh -huh. Este, entonces, esos tiempos muertos, entre comillas muertos, que uno tal vez usaba para, para escuchar podcasts o audiolibros o lo que sea, como ahora normalmente los tienes en casa, yo creo que se han ido más a a lo mejor ver una serie o ver, o ver películas o, o cosas entonces, así es que a lo que mejor hay, antes uno lo hacía menos. Hay demasiado contenido, uh -huh. este, como que claro obviamente movimos todo lo que lo que estaba en internet que es inmenso está en internet y lo que no estaba en internet ahora está en internet ahora está. entonces ahora es como que ya tengo 18 talleres por zoom y, y hay que hacer todas las cosas por zoom, no este, todo es por zoom um, y es como eso que estás mencionando lo estaba escuchando justamente en un podcast esta mañana que hablaba de esa necesidad extraña de como de salir de la pandemia mejores, mejores seres humanos, no sé, más flacos, más, más, más con más idiomas, no sé con qué, pero mejores y no sé de dónde salió eso, pero es cierto, o sea, como que nos inventamos eso, salió sí, de algún yo, lado. No yo, yo tampoco entiendo, porque hace, hace 100 años o más, cuando había una pandemia, la meta era salir vivo. Ojalá. Entonces, eso de que ahora tienes que salir mejor, o sea, ¿por qué? O, eh, eh, imagínate una película apocalíptica, se está acabando el mundo, vienen los zombies, imagínate dice, no, hay que salir más ilustrado de esta vaina. Coño, no. Espérate, vienen los zombies, pero es que ya vas, que me estoy aprendiendo 20 verbos en griego. Exacto. Usted, estoy haciendo sentadillas. Necesito, ¿no? necesito conocer mitología romana, a juro. O sea, no, tienes que salir vivo de la vaina. O sea, Exacto. Entonces. Y entonces, claro, yo encuentro que hay cierto sentido en el que, bueno, hay tiempo que estamos invirtiendo en otras cosas que ya no podemos y, bueno, hay que buscar que reinvertirlo y sería lindo, digamos, de repente, en vez de invertirlo en este, hacer doom scroll en Twitter, que es lo que yo hago, eh, porque a veces como que cuando me bloqueo, me, me, últimamente he estado bloqueando eh, todas las redes sociales usando Freedom y eh, cuando bloqueo es 12 horas de que no puedo entrar en redes sociales, me doy mucha cuenta como del tiempo que estoy gastando en eso, porque ya no lo estoy gastando, entonces es como, wow, todo este tiempo, ¿no? Y este es cierto, o sea, como que si yo no invierto ese tiempo en eso, sino, no sé, en leer un libro, en aprender un idioma, ok, es verdad, es productivo, pero la obligación, el problema con, que yo tengo con la obligación, ¿de dónde sale? La obligación de que tenemos que salir mejores seres humanos, si nos queremos tirar por la ventana a todos, o sea, lo que estamos en una crisis de salud mental tremenda y con suerte de estar vivos, ¿sabes? <risa> okay. Pero sí, yo, yo, yo creo que hay un tema... Por eso hablado del, del, del FOMO, ¿no? Porque yo, yo creo que con el tema de redes sociales, este, el, el, por ejemplo, el, el efecto este de que si tú metes en Twitter parece que todo el mundo anda recho todo el tiempo. Y si te metes en Instagram parece que todo el mundo es más feliz que tú. Este, pero claro, el, con, con el nivel de exposición que hay, o sea, yo seguramente si yo hiciera un pan lo pondría en Instagram, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo todo lo que haga sea hacer pan y estar feliz. Uh -huh. Pero eso es lo que ve la gente. Entonces, lo, lo, claro, un, hay, hay como una cierta presión porque todos vemos, en el caso de particular de Instagram, todos vemos como que la mejor versión del resto de la gente. ¿no? Este, y, y por lo tanto, todos creemos que los demás están mejor, están más felices que nosotros o, o han crecido más, de algún modo. Pero mira, todo lo que hizo, claro, porque lo que publicó es solamente lo que hizo. Claro, pero... Y no y las ocho horas sí. que pasé por son fetales, un rincón llorando. ¿Sabes? Eso no exactamente, exactamente. Entonces, bueno, y, y tampoco te muestran los 35 panes que dañaron y que obligaron a que la familia se los comiera, juro para no botarlo. Te muestran es el verdad. que les quedó bien, ¿no? Es verdad. Este, entonces creo que eso te mete en un, un feedback club súper, súper interesante de que, de que en masa todos queremos lograr lo que están logrando los demás, ¿no? Y, y, todos nos incentivamos unos a otros en una carrera que no tiene ningún sentido. <risa> en una carrera hacia la muerte. Porque eh, nos vamos point. a morir todos. <risa> bueno, es que esa es la carrera en la que vamos todos. Y, exacto. Y a veces no, vamos demasiado apurados. Vamos más rápido. Nos demasiado apurados en el poquito. sentido, exacto, de querer hacer más y tal. Es creo como, que otros... como el, el, el, el aforismo de, de Facebook y de Silicon Valley, ¿no? Rompe, las, rompe cosas, rompe las parrrapas. Claro. Creo, creo que... <risa> bueno, eso es una frase célebre de, de Zuckerberg, ¿No? Sí, muy fast sí, sí, sí. and break things, Iván. pero también creo que el otro tema es que cuando uno hace las cosas físicamente, entonces, ay, me voy a meter en un taller de escritura, por decir, entonces, bueno, que la van es el sábado a las 10 de la mañana, entonces me tengo que parar a las 8 para salir a las 9 para llegar a tiempo, tal y después pierdo una hora más en regresar, entonces tú dices, tengo que parar toda la mañana para ese taller de una hora a los sábados. Uh -huh. Ahorita, como todo ese tiempo extra uno no lo tiene, uno considera que todo es instantáneo y entonces te anotas en 35 vainas a la semana. Este, el instant commute, como que, ok, entonces voy a hacer un taller de 8 a 10 y otro de 10 a 12. Pero entonces eso que es llegar de uno al otro. <ríe> mi, mente, mi mente tiene que llegar, ¿sabes? Eso es malísimo porque entonces uno termina metiéndose en más cosas de las que mentalmente está atado por hacer, porque ese tiempo entre, entre llegar a la actividad, entre una actividad y otra, o lo que sea, eso es un tiempo en que tu mente está descansando, está en otro Exactamente. Escuchando un Oye, podcast, como estábamos y... diciendo. O aburriéndote, o pensando, o leyendo un libro. Pero lo tremendamente importante que es eso. Yo siento que, primero, no es de ahorita, sino que tenemos como ya tiempo este, combatiendo hasta la desaparición, es, ese aburrimiento, ¿no? Esos momentos en los que la mente no tiene dónde ir y se va. Eh, porque, ¿sabes? Como, es como que nos pica y entonces nos rascamos con Netflix, con Spotify, con YouTube, con, con Twitter, ¿no? Um, y eso ya era grave porque eso es lo que genera es una crisis de creatividad tremenda, ¿no? Y genera este out, pero también eso, es eh, como, no es aburrimiento, es hastío, es peor, Ajá. porque el aburrimiento genera creatividad. El hastío es como que, bueno, estoy harto de todo, estoy sobreestimulado, no puedo más, no se me ocurre nada. Eso es terrible, sobre todo para quienes trabajamos o hacemos cuestiones creativas. Este, yo sí sostengo muy frecuentemente que el ser humano es creativo por definición, o sea, como que todos creamos algo. Entonces es muy jodido ese, ese, ese, ese estado. Y creo que el, como esta, esta cuestión de la pandemia, como que obviamente es como una olla de presión, ¿no? En general, como que todo lo que estaba eh, se, se, se aceleró. Como que no sé, si estás en una mala relación, pues ahora estás en una mala relación encerrado 24 horas con la persona todos los días. Se va a Atrapado. matar. sí. Exacto. Este... Del mismo modo, si tienes este, estos problemas, entonces, claro, este, yo, por ejemplo, ¿cuál es mi problema? Tengo adicción al dumb scrolling y, y soy ansiosa y soy depresiva. Y entonces, tengo la cosa de adictiva, de meterme en Twitter, enterarme de todo porque tengo que saber y eso me lo dejó Venezuela. Y entonces, claro, eso con la pandemia se ha hecho es peor porque entonces es que necesito saber mm -hmm. todo. Llega un momento en que sencillamente estás como que todos tu, tu, tus fusibles se quemaron. Y no puedes generar nada, porque no puedes no se te olvidó cómo descansar, se te olvidó cómo crear cosas, se te olvidó cómo dejar que tu mente genere cosas por sí misma en su propio tiempo. Este, y tienes esta cosa que es como, como, como una adicción al estímulo constante. ¿no? Insisto que la, la, los scroll infinitos van a ser nuestra perdición para siempre. Estoy en contra de los scroll infinitos como cosa. Es una campaña. Sí. Eh, el, el, yo, yo creo también... En eso, tú estás hablando de la sobreestimulación. A mí me pasa algo que, que es como tangencial a eso también, ¿no? Que es, y eso yo lo, yo lo traté como parte de mi tratamiento del TOC. Uh -huh. Porque, bueno, sabes que con el TOC tú puedes tener un montón de, de, de características o de, o de hábitos. ¿No? Pero a mí me pasa algo, tú sabes que hay gente que el TOC le da por acumulación. Uh -huh. Son hoarders. Yo tengo un tema de acumulación de información, uh -huh. ¿no? Y una, una de, las, de, las, de las cosas que me da con el talk es que, y me, me pasaba viendo películas y series, yo para ver un episodio de 45 minutos de algo me podía tardar una hora y media porque hacían <risa> referencia a algo y yo pausaba la vaina para ponerme a buscar información acerca de lo que estaban hablando. Cuando regresaba a la serie... Era un experto ocasional en determinado tema que estaban hablando en la serie. Y a lo mejor la en la serie no tenía ninguna relevancia. Era algo que Así mencionaron Sí Así somos ya. en esta casa. Así te somos en esta casa. Entonces, la película, es agotador. Leemos wikipedia leemos todo el artículo de Wikipedia, hacemos clic en varios artículos secundarios de Wikipedia, leemos todo Ajá. el artículo, y luego seguimos viendo la película, que hasta ese momento tenían 10 minutos de transcurrida. Exacto. Y, y entonces, cuando te das cuenta, tienes 25 tabs de Wikipedia abiertos por... El clic que leíste Y es más, yo he llegado al punto de que estoy leyendo la Wikipedia en inglés, el artículo, y digo, no, pero déjame ver el artículo en español a ver si tiene más información ¡Oh! o viceversa. Yo hago eso. Siempre el de inglés tiene más información que el de español. Sí, sí, normalmente es al revés. Normalmente, cuando empiezas por el artículo en español, terminas yéndote al artículo en inglés. Pero ¿Y en hay, el hay inglés cierto... tiene referencias secundarias que no tiene el de español. Sí. Entonces, como que de ahí puede saltar a los otros. Hay casos en los que ocurre al revés. Porque cuando son casos relacionados a lo mejor con cosas de Latinoamérica o de España y cosas así, a veces pasa al revés, ¿no? A veces pasa que tienes ah, no. más, más fuentes en el, en el artículo de español, pero me pasa eso muchísimo. Y, y entonces imagínate, cuando estás con el tema del, del doom scrolling, eso está. Llega un momento que, que te satura, nada de lo que estás leyendo en Twitter, por ejemplo, te motiva, pero tú sigues refrescando refres y de repente encuentras algo que te motiva a, epa, yo necesito investigar esto un poquito. Simplemente porque es la manera de salirte de ahí, pero en realidad no te estás saliendo, en realidad lo que estás es estás cavando como un hueco, hueco más profundo en esa dirección. En realidad estás entrando en otro hueco. Y, y lo otro, eh, como que yo siento que guarda relación de alguna manera, no sé si, tú, si, te, si a ti te va a, en buen chileno hacer sentido. En chileno se dice así, to make sense. No sé si te va a hacer sentido esto. Pero eh, porque empezamos la conversación fuera, fuera de, antes de la grabación, hablando de teorías de la conspiración, que era, era otra cosa, este, y, y síndrome del impostor, que era otra cosa completamente distinta, pero yo lo relaciono. Porque ayer, por ejemplo, me llegó una, en uno de los 18 mil millones de grupos de WhatsApp en los que estoy, llega una convocatoria buscando mujeres expertas en X, Y, Z este, por favor escriban hoy porque la persona que está buscando la gente está este, como en un deadline y, tal, y yo así como que me quedé viendo la cuestión y yo, oye, yo doy clases de esto, pero yo, a mí me gusta colaborar, a mí me gusta colaborar, sí, eh, me interesa la plata, hay plata por medio, hay este, la plata motiva. pero yo no soy experta, como mujeres expertas, y escribí un mail así como, igual fue como de mi corazón, de, más que por la plata fue como por, oye, esta persona a lo mejor está buscando expertas en esto, y les quedan tres horas para hacer la, la cuestión. Y, y se, no sé, o sea, si no tiene a nadie. Y, le escribo, y la tipo, sí, sí, exactamente lo que estaba buscando. Y yo me quedé así. Y, y me quedé así como, mm, como, que no, no, yo no pertenezco aquí, pero bueno. Sí. Y lo sí. mismo, este, hace un rato tuiteé que es, están abiertas las inscripciones para un curso, un MOOC, sobre eh, derechos eh, de la niñez y tecnología en el cual yo hice un, una de los, un los lecturers, en uno de los módulos, sí. este, y otro, hay 20 lecturers y uno es Edward Snowden. Y yo así como que, Edward Snowden, sí, ¡Exactamente! Como que esta hueá. Um, y es como esa sensación de que alguien en algún momento va a señalar la imagen en la cual están esos nombres y va a decir, oye, ¿pero esta tipa qué? Y te lo va a decir, ¿sabes? Um, y yo me pregunto si eso se alimenta de esa misma sensación de insuficiencia. Donde, ¿sabes? Esta cuestión de que tenemos que salir de la pandemia flacos y políglotas. Bueno, yo digo flaca y políglota porque esa es como mi aspiración, pero cada quien trae la suya. Pero la <risa> sí, mía es flaca y políglota. Este. cabrón, Habrá los que quieran salir gordos y políglotas, lo sé. Eh, bueno, pero... uno de mis grandes logros de la pandemia es aumentar de peso. Sí. Porque yo Oye, tenía. Yo siento... Yo siento que eso debería ser más fácil, pero obviamente eso está desde mi privilegio de persona. Que claro, fácilmente... Exactamente, exactamente. Todos tenemos una posición privilegiada en algo. A mí me costaba muchísimo aumentar de peso. Y ahora lo logré. Este... Claro, el, el... Tampoco fue algo a propósito. Creo que el cambio de rutina, lo que sea, me, me ayudó con eso. Este, y el comer mejor, no necesariamente comer más, pero, pero por supuesto también el, el, el cocinar, el, el, el comer en casa. Como más frecuencia y tal, obviamente, obviamente mejor. ¿Sabes qué? Me hiciste recordar en eso último que dijiste. A ti no te ha pasado... Porque, claro, bueno, evidentemente la escala de Snowden a uno es, es otra vaina, pero... Exacto. A ti no te ha pasado que vas a hablar en un sitio o... o porque tú haces eso bastante, ¿no? O, o sea, a lo mejor dar clases o hablar en una conferencia... Y de ir ya no tanto. Bueno, pero... pero ir así sí. sea virtualmente. Y entonces tú dices, bueno, en el panel hay... Hay un montón de gente que yo considero que sabe más que yo. Y luego te das cuenta que, esa, o sea, que, que tú te sentías como que el, el, el principiante de la vaina o el, el más nuevo de la vaina. Y cuando te das cuenta, esa gente que tú creías que eran si así, era arrechísimos en su vaina, no lo son tanto. Sí, pero no. Como que el fenómeno en, en mi caso es una cosa extraña donde, este, aunque me pasa algo similar a eso, igual no me valida al final para nada. Como que yo no lo no. cosas. ¿no? Y las personas este, encuentran lo que estoy diciendo, que es interesantísimo, apasionante y fascinante. No siempre, a veces es como que no me paran la menor bola, pero a veces es como que, wow, esto es fascinante, déjame tomar notas, déjame entrevistarte, vienen de la dosuela a entrevistarte. Este, o ayer estábamos en una reunión y yo comentaba que escribí una columna hace poco para, para la organización donde yo trabajo, Derechos Digitales, eh, y la columna la escribí porque nos turnamos, y les, me tocaba escribirla y la saqué como en 20 minutos así súper frustrada porque no me salía nada que yo encontrara que estuviera bueno y la entregué así y este mi jefe me dice así como que oye pero yo se la mostré a no sé quién este como ejemplo de lo que debe hacerse cuando uno escribe una columna este y el otro no sé la leyó y era como perfecta entonces este ahora me dice que la escribiste en 20 minutos y me quedo como más es peor más, más, claro, más que... aún no y que, que genial wow. y yo así como que mmm, pero es que a mí todavía no me gusta sabes entonces es como porque la gente? La gente, ¿no? Me pasa mucho con la escritura. Cuando estaba estudiando el diplomado en escritura narrativa, en escritura creativa, eh, que llevaba textos, y los profesores que son, eran una gente demasiado arrecha, lo siguen siendo, una gente una muy arrecha, y no tienen nada que decirme. Este, como que no, está, está perfecto, está, está bien. Y yo, no, pero es que yo no yo lo vine para acá que me digas que está bien. <ríe> yo vine para acá que me destruya porque eso pago, pues. Eh... Y es como lo mismo, como que entonces termino, salgo más triste del panel cuando me pasa eso. Cuando es la gente así como, ah, súper experto, y de repente o, o dicen algo que me decepciona mucho, porque digo, ah, pero esta persona no tiene como Ajá. el insight que yo creía que tenía. O, peor aún, encuentran que yo soy muy interesante y que lo que yo tengo para decir es interesantísimo. Y es como, wow, esta persona está tan equivocada en la vida, que terrible, cuático todo. Bueno, es muy malo. A mí me pasó, me ha pasado en, en, en ocasiones, pero me pasó puntualmente, a, en, en un caso puntual, hace unos años que me, me invitaron a hablar en una, en, a dar como dos, tres charlas en Ecuador. En, en una, una era en una universidad y, y, y en, en un par de sitios más. Este, y me llevaron como, como experto. ¿No? Y yo me sentía... Y el otro ponente que estaba era un señor que tenía de experiencia en el área más tiempo que el que yo tenía de vida, ¿no? O sea, entonces yo me sentía así como que... Oye, y fue una tremenda decepción porque porque esta persona era como que tenía una charla de 20 minutos que se había caletreado, ¿no? Oh, qué y, en, y en los cuatro sitios que fuimos dijo exactamente lo mismo. Ya yo me sabía la gana de memoria. Uh, y se decía, bueno, cl claro, es válido porque son cuatro audiencias distintas, ¿no? Entonces, nadie va a decir, "Ay, mira, este tipo no dice otra vaina, pero para válido, nosotros que ¿no? estamos ahí es pirata, pues igual. Claro. Entonces, yo no digo, yo no digo que es que uno se tenga que sentir mejor como que, "Ay, no, eso me hace mejor a mí." Eso es lo que, lo que te hace entender es que tal vez tú te sobreexiges demasiado. Lo Cuando que hay otra yo gente creo que es exitosa sí. que no se sobreexige tanto como tú. Yo creo que, que, que he sacado de, de todo eso, este, que sí es un poco la postura en la que estoy ahora cuando me dicen ah, experta en tal cuestión, es que experto no existe. Exactamente. Básicamente, o sea, hay gente que sabe mucho de cosas específicas eh, y por lo general, mientras más sabes de una cosa específica, más ignoras de las otras cosas y eso es bien jodido porque entonces te da una visión de túnel que te impide sí. entender fenómenos complejos. Um, y en general como que yo no sé mucho, como mucho de nada, como que hay algunas cosas de las cuales yo sé más o menos porque es lo que trabajo todos los días y me puedo como defender y puedo explicar con facilidad conceptos básicos porque uno está familiarizado con los conceptos, claro. porque todos maneja constantemente, entonces como que eso, ¿no? Puedo escribir una columna en 20 minutos porque es algo de lo cual tengo 10 años hablando, ya lo sé, pero eso no me hace experta en eso, ¿sabes? Que bueno, yo, yo el capitalismo que el tema... de lo desconoce. Yo, yo creo que el tema del de, de el uso del término experto, este no es tal vez problemático. Sí. A mí me gustaba, por ejemplo, me, me gusta un término que usan en inglés cuando dicen, este tipo es un de tal vaina scholar, ¿no? Porque el término scholar, <risa> normalmente alguien, alguien, cuando tú usas ese término, normalmente es alguien que es suficientemente experto, entre comillas, para dar una charla y tal, pero el término en sí mismo te dice, mira, este es un, tipo, es un estudioso el, de esto. Eso te iba a decir, ¿no? el término es súper pedante, en, en concreto en la vida real como en la práctica. Claro porque implica eso, como que este es el huevo pelado, perdón. Claro, pero no, la es, semántica es, que, que es, tiene. Pero sí, como que la, etimológicamente gusta, el término implica estás estudiando. Estás estudiando, si estudiando vas a estar estudiando para siempre porque eres un escolar. <risa> no, y, y yo recuerdo yo recuerdo eh, en una época que yo hablé con eh, que, que tuve la oportunidad de conocer e interactuar este, gente que era eh, practicantes de budismo este, bueno, que muchos siguen siendo amigos míos, o seguimos en contacto y tal y y cuando tú, tú les preguntabas, ¿tú eres budista? Te decían, no, yo soy estudiante de budismo, ¿no? Mm. Y era un tema de que, bueno, eres budista en el sentido de que practicas la filosofía o la religión o lo que quieras, pero, pero en el fondo siempre te consideras estudiante porque todo el tiempo estás aprendiendo algo, ¿no? Entonces, eh, es un approach que a mí me gusta porque, bueno, evidentemente mientras más aprendes, más tienes que enseñar o que aportar, pero el propio proceso de a mí, por ejemplo, me, me funciona una de las razones por las que me gusta explicar cosas es porque siento que explicando aprendo muchísimo y encuentro lagunas. Cuando tú estás explicando algo, a veces encuentras lagunas y aunque nadie te lo pregunte y dices, epa, ya va, ¿por qué esta vaina es así exactamente? Y sales de ahí nuevamente, obsesivamente a buscar <ríe> recursos y Wikipedia y, veces, y otras cosas. Sí. A veces en las preguntas de la gente y a veces en la manera misma en la que tú lo estás explicando, como que de alguna manera te lo explicas a ti mismo. Ajá, como que te explicas algo que no sabías. Exactamente. Y eso ayuda mucho eso, a, a, a, por un lado, encontrar lagunas, uno está lleno de lagunas, pero por otro lado también a estructurar las ideas que uno tiene como en la cabeza sí. sueltas ¿no? So, sobre todo porque uno tiende a, a explicar las cosas como las aprendió y a lo mejor cuando las tienes que explicar a mucha gente te das cuenta de que no todos las entendemos de la misma manera. Entonces, eso te forza a tener que buscar otra manera de explicar lo mismo este, y, al, y al tener que mirar el mismo asunto de, desde dos o tres puntos de vista distintos, te da a ti una amplitud bárbara en ese sentido. A lo mejor no es que aprendes más sobre el concepto, aprendes más sobre las implicaciones que tiene. Este, a, a mí me ha, me ha pasado incluso en, en, ni siquiera enseñando, hasta en, en discusiones acerca de, eh, de, de derechos, de realidades nuevas, de... Cuando, cuando tienes que confrontar conceptos que tienen otras personas, ¿no? este, a lo mejor te das cuenta que tú, no, no es que tu punto de vista no sea el correcto, pero sí te abre a entender que hay otros puntos de vista distintos ¿no? y cómo llegarle a, esos puntos, a la gente que maneja esos puntos de vista distintos. Y, y cómo entender de pronto si una persona, no sé, está en desacuerdo contigo o tiene una creencia, una, una idea que está muy opuesta a lo que tú estás proponiendo, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto para eso? ¿De dónde viene? Porque a, con frecuencia hay montones de cosas que uno no ha visto en el contexto. A mí me pasa mucho eh, trabajando de temas de tecnología que mis posturas vienen, obviamente, de mi contexto. Entonces, por ejemplo, estoy en contra de eh, ciertos tipos de regulaciones que están este, centradas en tecnologías muy eh, enfocadas en el norte, que consideran que la gente tiene acceso a internet perfecto, ilimitado, que tienen buenos dispositivos, que pueden expresar uh -huh. que tienen cierto tipo de acceso a alfabetización digital. Y para mí esas, esas propuestas no sirven para nada, porque son inaplicables este, y porque se hicieron sin considerar, por ejemplo, una persona que no puede cambiar el teléfono hace 10 años. ¿no? Uh -huh. eh, pero lo mismo que de pronto para mí es importante como, estar en este tipo de, de, de espacios para explicar eso, que de pronto hay gente que no lo está viendo y que está trabajando con, con la cuestión. Eh, lo mismo eh, la otra persona lo está viendo desde otro punto de vista que yo no estoy viendo, porque yo lo estoy viendo desde mi pobreza, básicamente, <risa> desde mi latinoamericanismo. ¿no? Y es importante, eh, sobre todo cuando uno está construyendo políticas públicas, cuando uno uh -huh. está este, de, de defendiendo ideas que son como más globales, Poder entender todas las, las aristas de, de la cuestión. Yo creo que hay una cosa de la que uno peca mucho, yo peco mucho de, de eso, y es que pensar que, que porque uno ha estudiado mucho algo, este, uno ya sabe algo, uh -huh. así sea eh, así estés dispuesto a aprender otras cosas como otras cosas sobre eso mismo decir como estas ideas fundacionales que yo tengo ya están hechas, como que yo tengo principios básicos, no sé este, yo soy feminista, por ejemplo ¿no? uh -huh. entonces hay cosas que para mí no son cuestionables eh, y, y, y creo que por un lado eso es, es importante como tener ciertas bases elementales sobre las cuales uno puede separar porque si no pues uno se cae y se ahoga pero al mismo tiempo es peligroso a veces este, no tener la capacidad como de analizar esa piedra sobre la cual estás parado, porque de repente se está cayendo y tú te vas a morir, ¿sabes? <risa> sí, lo que, lo, el, el, yo creo que el problema es cuando uno convierte, porque, digamos, no, no, hay, hay una serie a... de, de valores que constituyen esa, esa, esa base. El problema es cuando conviertes esa base como que una torre y una fortaleza para defenderte del resto del mundo y te encierras ahí, ¿no? Fíjate que, que tú, tú lo ves de ese lado, eh, pero en mi caso... Eh, que, que estoy más en el lado de la tecnología, eh, los que estamos en el lado de la tecnología pecamos de lo contrario. Y tú sabes la, la frase esta de Jurassic Park que decía que a veces uno está tan preocupado de si algo se puede hacer que no, que no ve si se debe hacer. Y tequi, eso, eso, eso. el, el tequi, primer tequi choque tequi que yo tuve atención. con esa realidad fue una vez que yo estaba viviendo en Venezuela, Cadivi tenía poco tiempo, el control de cambio tenía poco tiempo, y yo una vez le dije a alguien, Oye, no, pero la plataforma online de Cadib es una maravilla, la es súper fácil. Y la otra persona me dice, sí, pero es que Cadib no debería existir. O sea, que tú tengas una plataforma online tecnológica rechísima que funcione súper bien, que en aquel momento funcionaba súper bien. Una plataforma que viola derechos que humanos. Si de haces una manera. todos tus derechos, no tiene ningún sentido. <risas> pero, que pues, que si, una no ahora, si tú hablas, por <risas> ejemplo, de una buena plataforma por ejemplo, para declarar y pagar tus impuestos. Y, y aquí uno puede entrar en el tema de qué tan está de acuerdo uno con que existan o no unos impuestos, pero viendo los impuestos como una contribución social que todos tenemos que hacer al Estado, etcétera, etcétera, en un estado normal y funcional. Entonces, bueno, a lo mejor ahí sí tiene sentido mejorar eh, tecnológicamente la vaina para que declarar tus impuestos no sea un dolor de cabeza terrible y te quite un montón de tiempo, sino que es una cosa sencilla y sabes. Y, entonces, claro, ahí, ahí tienes eso. El, no siempre, porque tecnológicamente se puede hacer y quede bonito, uh -huh. debes hacerlo. Y luego vas con el tema, para irnos a otro tema no político, el, el tema con Facebook este, y toda la cantidad de inteligencia artificial que le meten al manejo de, de su información. Eh, yo, yo creo que hay, hay que alejarse un poco de, la, de esta visión nefasta, que es que Zuckerberg nos quiere controlar y que hay todo un intenso... Sorry, se me cayó algo al piso y eso fue lo que pasó. Palabra eh, cierta. Este, pero yo no... Yo, yo me rehuso que, a dejar... De, Zuckerberg nos quiere controlar. Me rehuso. Bueno, no, no sé. Zuckerberg es un personaje. Este, Pero yo sí... Hay, hay cosas que a veces no nos damos cuenta, que, que son cosas negativas, que no ocurren porque haya existido una intención negativa en un principio detrás de eso. Son simplemente efectos secundarios, lo cual de algún modo lo hace peor. No, este, porque al menos cuando algo viene con una mala intención, tú sabes que viene con una mala intención y, y puedes tomar medidas. Pero cuando algo surge, esto es lo llaman eh, de manera emergente. No, ahí, ahí es mucho más problemático porque te das cuenta súper tarde. Entonces yo creo que, por ejemplo, recuerdo que una vez hablamos del de social dilema. Y por ejemplo, el problema que yo tengo con ese documental no es que diga mentiras, es que tiene, tiene un nivel de, de quererte meter miedo en cuanto a intencionalidad de las cosas, que yo creo que no es productivo, y, y, y de, ahí, de ahí caemos a veces en lo conspiranoico. Y además este, tiene esta cuestión de... de... Eh, presentar a Silicon Valley como que, claro, Silicon Valley tiene una responsabilidad evidentemente por los productos que crea, pero precisamente en ese, en ese nivel de conspiración Ajá. es como que los endiosa de una manera como que ya, no son dios pues son el diablo, este, pero es como una cosa todopoderosa que está por encima de todo y finalmente son unas empresas que tendrían que someterse a unos parámetros, ¿no? Y eso me, me, me acordó de ayer. Estaba viendo que eh, Bill Gates estaba como quejando, no era quejando, pues era como diciendo: Bueno, eh, a la gente que no hace el esfuerzo de contribuir por nada, no, no le dicen que nos están poniendo chips a la gente, las vacunas, ¿sabes? Eh, yo digo, bueno, está. está a, a Elon Musk nadie le dice porque, que, que, que, que le está poniendo chip a la gente porque Elon Musk no tiene que no, no tiene vela en el entierro. Dolly Parton puso un millón de dólares, pero nadie dice que es el chip de Dolly Parton. Ajá. Este, bueno, ya va. Tú pregunta? sabes que en una entrevista a Bill Gates, que no sé si es la misma que tuviste, a él le preguntan el tema este de la conspiración de que. Eh, Oxford estaba desarrollando la vacuna y vino hasta a, a meter, entonces, pero fíjate esto, no, y vino hasta a, a meter plata para producir la vacuna, ¿no? Entonces, Bill Gates sí, sí. dice nadie, nadie critica a todas las farmacéuticas que pudieron haber metido plata para ayudar en la vaina y no ayudaron. O sea, estás criticando a, él, al Eso. que te está ayudando a producir la vaina, ¿no? y, y él decía, mira. ¿Y, y luego? Era gente que va a contarme totalmente en contra de la navaja de boca, como que bueno, este, hicieron unos laboratorios en no sé dónde diablos, sí, porque eran los que servían para la, la weá, o sea, son, ni claro. siquiera son, este, de repente elevan los costos incluso, o sea, no es como que estamos yendo allá porque es, es, es, es no sé, trabajo infantil y explotativo, sino como que es la que servía, weón, o sea, la cosa sí, era claro. difícil. Tienes, tienes, que, tienes que hacer eso en un sitio, bueno, y fíjate que él, él también decía, mira, eh, yo no creo que estén haciendo las vacunas con trabajo infantil explotativo. No, yo tampoco. Pero... Este, porque hacer una vacuna no es hacer un helado. No es hacer, no es hacer o sea, unos no, zapatos Nike. Entonces, o sea, exacto. Entonces, eh, tú, hasta el personal que está trabajando en la fábrica tiene que un grado de especialización brutal. Obviamente. obviamente. Este, pero es que por favor, o sea, ¿no viste a la gente diciendo, no, este, no se pongan la vacuna? La vacuna no existe. Y los otros, la gente comentó, Ay, pero ¿qué es lo que hay en los comentarios ¿qué es lo que hay en inyectadoras que le están poniendo a la gente? o guapanela? O sea, ¿qué, qué, qué, bueno, ¿qué le están Además que si sí, no es nada, lo que pasa es que hay, ah, bueno. hay, hay autocontradicciones en ese mundo porque dicen o sea, por un lado tienes la gente que te dice que tiene un chip, o sea, el día que hagan un chip que quepa por la aguja con la que te ponen una vacuna o sea, esa gente nunca ha visto las, las inyectadoras con las que le ponen los chips a las mascotas por ejemplo uh -huh. Este, luego, luego está lo que dice que la vacuna no tiene nada. Y, y dice bueno, ¿cuál sería el problema en ponérmela? O sea, si me si vas a inyectar suero fisiológico, lo peor que puede pasar es que no me haga nada, ¿no? O sea, tampoco. Este, y luego no entiendo por qué alguien haría una conspiración de ese tamaño para inyectarte suero fisiológico. Y lo otro es que, mira, eh, si hay algo que queda demostrado en toda la humanidad más en algunas culturas que en otras, es que a la gente le encanta un chisme y le encanta tener información privilegiada o datos que dar, ¿no? Tanto que la gente sale en televisión diciendo, inventando vainas porque crean que tienen datos y tienen información. A veces es un tema de prestigio, ni siquiera es un tema de que vas a ganar dinero con eso. Entonces, ¿tú crees que tú vas a hacer, ya no hablando de, de la conspiración ahorita puntual, pero, pero de conspiraciones pasadas? Te arman unas cosas que requerirían miles de personas involucradas, ¿no? O, o decenas de miles de personas involucradas. Hace 15 años y nadie ha dicho nada. ¿Sabes? O sea, es, entonces... es, es como, el, es como el, el, el alunizaje, ¿sabes? Todo ese equipo de gente, esa gente firmó un, un non-disclosure, todo, sabes. Este... ¿Sabes qué? Justamente estoy trabajando... Este, ya es que todos entrar. sabemos que si te vas a meter en una conspiración vas a firmar documentos por escrito. Por supuesto. Como, que estás participando en la conspiración. Porque pues si no te demandan. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Justamente estoy trabajando en un informe eh, sobre desinformación. Onda hoy, o sea, como que, cuando, con el que tengo que seguir trabajando <risa> en un informe sobre desinformación. Okay. Y estaba justamente, eh, una de las últimas piezas de bibliografía que estaba trabajando era unas investigaciones que cita Facebook, donde dice porque ellos tenían, hace unos cuatro años o algo así, eh, unas banderitas que salían al lado de las noticias que eran falsas, que estaban este, reportadas como falsas, pero era una banderita roja, ¿no? Y eso no duró, lo quitaron, porque los estudios decían que cuando alguien veía una imagen fuerte este, de esa índole al lado de una noticia que era falsa, no eso en lugar, de, en, en lugar de convencerte de que la noticia era falsa, te convencía más de este, tu, esa, esa creencia errónea que tú tenías. Eh, lo que hacía era que te, te terminaba polarizando hacia la noticia en vez del contrario. Claro. Entonces, eh, es, es una cosa que, que encuentro totalmente fascinante con respecto a eh, por qué hay gente, primero, este, bueno, la pirámide de la que estábamos hablando, la pirámide de, la, de las conspiraciones. Eh, decía que mientras más conspiraciones creías, más conspiraciones estabas dispuesto a creer, claro. ¿no? Y decía, pues a cierto nivel de la pirámide era como que las crees todas y da, da igual, ¿no? Eh, y yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que, que la gente sea más propensa a creer ciertas cosas, ¿no? Este, porque en la parte de abajo, de la pirámide, bueno, en la parte de abajo creo que era, tú tienes la referencia, en la parte de abajo creo en la parte que de abajo era... Son, los, son cosas que la ya palabra. se comprobaron que sí eran verdad. Ajá. Sí, son ciertas. Este, en, la, en la siguiente a esa, era como Free Britney, que es donde estoy yo. Ajá, es muy Questions. Para sí, eso, mí ¿no? Free Britney, Free Britney no, no está en duda, o sea, hay juicio, o sea, lo siento. Este, y Exacto. después era como abrir la bien hasta muerta, ¿no? A siguiente nivel, ¿no? Y era como, ok, estas cosas son, son inofensivas, como hasta cierto punto. yo decía, bueno, eh, de pronto, este, la gente que... Me sorprendió recientemente saber que es verdad que existen, no es que son solamente que están en los documentales y en interno, sino que existen en la vida, los este la gente con la que tú hablas y te dicen sí. que la tierra es plana. Así, unos así, reales Son de caro. verdad. Ajá. Ajá. Y yo digo, bueno, esto es relativamente... Harmless, como que re relativamente no están saliendo a matar gente por esto, digamos. Bueno, no es, como, no es como alguien que salga sin mascarilla. Pero resulta ser que un terraplanista tiene todas las probabilidades de salir sin mascarilla, a pesar de que sean dos creencias distintas, porque ya está del otro lado de la realidad, básicamente. <ríe> está en las sí, dimensiones conocidas. Tú sabes que hay, hay dos cosas, con el tema de la, de la teorías de la conspiración, hay, hay, hay, hay dos cosas que juegan ahí por lo que he leído en algún momento de estos en que, en que estaba haciendo un y me metí por ese lado. Este, no, por un lado, de, de hecho hay un podcast documental súper interesante en inglés sobre QAnon, sobre un tipo que se lanzó toda una, toda una investigación so, sobre QAnon. Luego te lo paso ahí. Me pero, pero fíjate que parte del, del tema, por un lado están características que son comunes a los cultos. Uh -huh. A los cultos dañinos, ¿no? Eh, bueno, todos los cultos son dañinos, pero digamos que... Para aclarar que uno no está hablando de, de, de, de religiones consolidadas y tal. Que son eh, dañinas también, pero no que, estamos hablando Sí, de pero es distinto. Exacto. Pero no, normalmente no te llevan a suicidarte en masa o cosas así. La mayoría este, de las veces no. Exacto. Luego, pero luego está el tema de que tú para creer en una... En una teoría conspirativa, digamos hardcore como la Tierra plana, que a lo mejor uno no la ve como dañina, pues bueno, qué tanto, sabes, pero, pero es hardcore, o sea, porque va en contra de un montón de evidencia. Porque tú va en contra que, de toda una cosmogonía. Yo, yo, no, yo, no sé yo, yo no sé cuál es el término que uno usa. Es como que suspender tu eh, lo, lo, en inglés dicen uh, uh, uh, Suspend Your Disbelief, dis dis dis pero sería, no sé cómo. Seríamos... Sería suspensión de la incredulidad. O sea, eso claro. lo llamamos aquí, en, entre, los, entre los amigos, lo llamamos el pacto ficcional. Exactamente. No, bueno, y, y ojo, Exactamente. Eh, eso es un recurso súper útil en literatura o en cine. Porque claro, otro, a veces para pa, pa creerte la vaina de Star Wars tienes que hacer eso, por ejemplo. Pero no, para ¿no? poder hacer eso tienes que pactar con un montón de cosas, por eso se llama el pacto claro. ficcional. ¿no? No pero empezando porque tú sabes que estás viendo una fucking en película. Exacto. pero o sea, yo esa, esa Star Wars la... y yo sé que eso no es un documental. ¿no? Bueno, hay gente, hay gente. Entonces, <risa> pero entonces, claro, ¿qué ocurre? Que tú, una vez que tú te pasas ese switch, de que suspendes de algún modo tu, tu sentido crítico, entras en ese mundo, pero además comienzas a sustituir, y esa es la parte que me parece grave, tu pensamiento crítico con algo que tú crees que es pensamiento crítico, que es el pensamiento conspiranoico. Eh, yo recuerdo que yo una vez estaba leyendo algo de eso y, y hasta lo puse en un tweet Porque yo conozco gente que se autodenominan escépticos. Porque no creen en nada. Pero no creer en algo a pesar de la evidencia no te hace escéptico. No, es loco. Te hace conspiranoico. Por no usar otras palabras, pues yo no, yo no sé qué, qué tipo de audiencia tienes tú en cuanto a rangos de edad. No, Aunque no, creo es que así. ya dijimos malas palabras aquí. No, aquí se todas las rosarías. esto es un podcast. Ah, bueno, chévere bueno, te hace medio pendejo ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, creer una cosa a pesar de la evidencia. Entonces, cuando tú empiezas a creer que la Tierra es plana y yo te digo, mira, yo no digo, porque además la verdad empieza así, yo no digo que, no estoy, que necesariamente no las vacunas estén hechas para controlarte, pero ¿qué pasaría si? Y cuando te meto a decir ¿qué pasaría si? Eso se convierte como que en tu como que en tu marco referencial. Y entonces tú le dices... Es, es, es una pendiente resbaladiza de, de, las, de las feas. Totalmente, pero de las feas, de las que son así totalmente en vertical. <risa> Ahí no tienes escapatoria. Y entonces el, el problema es que cuando yo llego y te digo, mira, pero es que la ciencia dice... O sea, la gente cree que cuando tú le dices, la ciencia dice tal cosa, es porque tú participas en un culto donde el científico es el cura y te dice, esta es la ciencia, y no entienden que... Uh -huh. O sea, busca los papers, busca la teoría, busca la consistencia de la información. Entonces, porque ahí entras en otro tema, que es la, la, la disonancia cognitiva. Uh -huh. Cuando tú crees en todas estas teorías, la disonancia cognitiva se te apaga. Tú no tienes, no, no, ves, este, no ves contradicciones en lo, que está, en lo que estás viendo. Yo escuché casualmente ayer una entrevista con un ex QAnon, y me pareció súper, súper interesante lo que el tipo decía, porque hay unas partes donde el tipo dice que lo peor era que él decía no vale, pero es que esos, esos terraplanistas están locos, <risa> sabes este, <risa> Los anti-vaxxers, coño, ¿cómo van a creer sabes que las vacunas hacen daño? Pero se creía todo lo de QAnon y de la pedofilia y de la élite de la mundial, que, que por cierto, ya no nos controla una élite mundial de millonarias. Yo creo que sí, ¿no? O Somos sea, malos, ¿no? porque yo no entiendo por qué una élite mundial de millonarios hicieron un no con... para controlar el mundo si ya controlan el mundo. A lo mejor es, este, es como, tuviste divergente? Es como, es una facción y entonces están tratando de derrocar a la otra facción. pues Es como una élite, pero ahora es la otra élite, sea, élite. y entonces Estamos hay atrapados hay... en una guerra de millonarios. Hay... Es, puede ser, considéralo. O sea, yo no estoy diciendo que eso sea así, pero ¿qué pasaría si fuera uh -huh. así? Uh -huh. Es como, como, como decía este, el gran Will McAvoy en, en Daniel Roll, ¿no? Este, no todas las historias tienen dos lados. Hay historias que tienen cinco, hay historias que solo tienen una. O sea, tener como, ah, tenemos que tener un debate, un debate, un debate de, de las ideas, la libertad. No, Entonces, si hay, hay que la Escuchar de... las dos caras de la moneda. No, esta no, moneda no tiene dos no, caras. Exacto, es científico y este terraplanista que disputa si la Tierra es plana. No, no, huevo. No tiene dos caras, igual que la Tierra tampoco tiene dos caras. Igual, bueno, exacto, igual es el caso de, por ejemplo, lo del climate change, el cambio climático. Entonces, no, que vamos a ver las dos opiniones. O sea, aquí no estamos discutiendo opiniones, mano. Entonces, bueno, hay un... Hace tiempo a Bill Nye lo, lo criticaron un pelo por un debate que tuvo con Ken Ham. No sé si sabes quién es Ken Ham. Un, un, un, cre, eh, es un creacionista, pero estos que creen que el planeta tiene literalmente 6.000 años. Y tiene un parque temático que es como el arca de Noé. ¿No? Y tiene hasta dinosaurios, porque Noé, todos sabemos que Noé es, metió dinosaurios es, en el es, arca. Es, un, es un personaje en banda ese tipo. Claro, entonces hicieron un debate, vamos a llamarlo debate, entre comillas, entre Bill Nye hablando de la ciencia y Ken Ham hablando del creacionismo. Y lo que le criticaban a Bill Nye por prestarse, o sea, él lo hizo evidentemente con la intención de demostrar, ¿no? Que él tenía, o sea, que la ciencia tiene razón en ese sentido, pero el problema es que le estás dando peso, validando, o sea, como estás que creando una dicotomía que no existe. Exacto. O sea, no existe la dicotomía de si el planeta fue creado hace 6000 años o no. Sabemos que eso es falso, punto, eso es un hecho. ¿No? Entonces, yo a usted y dice, "No, pero cuando salió Plan demic uh -huh. no sé si usted ese documental. No la vi. No, las li, Menos no, mal, la no te vi. perdiste nada, yo perdí 25 minutos y después perdí como una hora discutiendo sobre eso de una manera totalmente estéril, porque gente es que uh -huh. decía, "Pero es que hay que ver las dos caras de la moneda." Y yo, "Pero es que no hay dos caras de la moneda. No existe la otra cara." pero dejé de discutir por esas cosas cuando me di cuenta este mismo tipo de QAnon dijo mira, no hay cuando la gente está tan metida y en esa pirámide ya estás en esa capa uh -huh. no hay manera de que tú lo saques de ahí tenés, si no salen por sí solos, si no se dan cuenta de que algo porque además estás en ese en ese estado en que te dicen cualquier cosa que te contradice y pum, te pones a la defensiva uh -huh. no vas a entender ningún razonamiento entonces, deje es que... de discutir con esa gente porque, ¿para qué? No, este, hay, ese, ese, como ese nivel, el, el siguiente nivel, el último nivel, que es como que ya tienes que tenerlo grabado y tienes que llegarte, no sé, Ajá. será tu mamá Ajá. a llorar, no sé. ¿Quién puede llegar? Tienen que llegarte en un nivel emocional, no en un nivel lógico, porque el nivel lógico ya fue. Este, y antes claro, claro, de claro, eso, claro. todavía, este, que es gente con la que yo tampoco discuto, es, hay gente que es intelectualmente deshonesta, directamente. Que es gente que... Este, cuando tú atacas su argumento con argumento, este, se va como por otros lados, empieza a atacarte personalmente, y uh -huh. es porque saben que su argumento es fallido, pero no quieren dejar de creer en ese argumento. Como que hay, hay gente que sabe, a un cierto nivel, que lo que piensan no necesariamente es mentira, pero que no tiene las bases, digamos. No tengo las pruebas, pero yo lo creo. Aún así, no tengo las pruebas, pero lo creo. Claro. Este, pues, es un gran acto de fe, digamos, como no sé, como las religiones. Y eh, si yo no quiero dejar de creerlo, porque es de nuevo es un acto de fe, es bien complicado dejar un dogma, este, entonces lo defiendo con otras herramientas que no necesariamente son argumentativas. Entonces, esos son argumentos que no vale la pena tener tampoco, porque estás perdiendo tu tiempo, estás jugando a ajedrez con una paloma. Sí, yo, yo creo que también, bueno, yo ahí haría una distinción en dos tipos de personas: ¿no? hay el que no cree o el que cree algo por experiencia personal, porque es muy difícil cuando alguien llega y te dice es que mi hijo lo vacunaron y se enfermó y le dio tal vaina. Uh -huh. Que ojo, sí puede ser una reacción de la vacuna. Nadie ha dicho que ninguna vacuna tiene posibles efectos secundarios. Lo que pasa es que el riesgo de que te pase algo grave por la vacuna del sarampión es mucho menor que el riesgo de que te pase una vena grave o te muera por sarampión. Uh -huh. ¿No? Entonces eh, eh, todos los días tomamos, tomamos riesgos y no nos damos cuenta. Y, y, la, y las vacunas en particular han sido víctimas de su propio éxito porque ¿quién de nuestra generación ha visto a alguien grave de sarampión? probablemente muy poca gente uh -huh. yo digo nuestra generación como si yo no, tuviera, no fuera más Nosotros, bien somos este, unos señores, yo no, no te estoy preguntando tu edad tú no me estás preguntando la mía, todo bien entonces, es, es, muy bien, muy bien, pasemos a esta parte entonces eso es claro he, hemos visto pocos efectos graves de esas enfermedades que solían ser o sea por poner en perspectiva, hubo una época en que la gente tenía siete niños porque probablemente cinco salían iban a morir antes de llegar a adultos por alguna de esas enfermedades pero la gente te lo da como argumento, como que bueno pero ¿cuándo has visto tú que alguien se muere de sarampión? ¡Exacto! Por, ¡Exacto! porque hay vacunas, exactamente Ajá, pero entonces lo que pasa es que es muy difícil en un debate, cuando alguien te dice es que yo tengo un hijo y le puse la vacuna y le dieron convulsiones y le pasó tal vaina Uh -huh. Que tú le digas, no, pero es que tu caso es anecdótico. Porque la gente cree que el, que el llamar anecdótico al caso es quitarle mérito. Exactamente. Y no, yo no le estoy quitando mérito a tu experiencia. Pues, lo que estoy diciendo es que, que tu experiencia... Sí, sí. Lo, lo que pasa es que tu, tu experiencia no la puedes extrapolar, uh -huh. pero tú no puedes confrontar una experiencia personal con datos. Muy evidente, porque estás ¿no? actuando a nivel emocional y los datos Eso. no... No emociones. es emoción. muy difícil de entender, a menos que una persona tenga formación en el método científico específicamente. Porque, este, en general, eh, es, o sea, es la misma razón, pero a la inversa, por la cual cuando uno es adolescente o joven, en general, este, uno cree que uno no se va a morir nunca. Ah, claro. ¿Sabes? Uno anda por la vida sin miedo a nada porque tú no te vas a morir, ¿no? Este, y es sencillamente el hecho de que la, se mueren los demás, ¿sabes? Se mueren los demás, yo no. Claro, eso es algo bueno, que no pasa eso, eh, a mí no me pasó eso, pero bueno, eh, yo nunca Exacto. fui joven. Yo no me he muerto nunca. Sí, eh, la evidencia de mí me decía que yo no me voy a morir porque nunca me he muerto hasta ahora. Exacto. Entonces, es muy difícil para una persona que aborda las cosas emocionalmente, es, que la mayor parte de la gente aborda las cosas emocionalmente, este, poder separar una experiencia, sobre todo si es una experiencia dolorosa, de eh, los datos científicos, ¿no? Como que bueno, ya es que esto es lo que yo tengo, esta es mi experiencia y eso está por encima de todo porque eso tiñe sí. todo, tapa todo y yo creo que, que sí, que eso hace súper difícil tener como una discusión normal con gente común, a veces. Pero por otro lado yo sí creo que hay gente con deshonestidad intelectual, además no porque quieran creer sino porque les conviene decir que creen o sea, yo te aseguro que si mañana creamos un canal de YouTube y empezamos a hablar de teorías conspirativas, como si creyéramos en ellas, y haciéndole publicidad, teniendo no, cuidado de no disparar las alarmas de YouTube con fake news, hacemos más plata que con cualquier canal de YouTube que tú montes. Vamos a forrar, güey. Lo que pasa Gracias. es que a mí mi, mi, mi honestidad intelectual no me va para eso. Eh, esa vaina, eso yo lo digo siempre. Esa vaina es culpa de mi mamá. Yo por eso que Exactamente. decente y honesta. Y entonces es como que yo veo todas las cuestiones, en tantas oportunidades. Primero no las veo. Después que me dicen, coño, pero tú hubieras hecho esto, ¿no? Yo no vi eso. Exacto, no lo, exactamente. No lo, y no me di cuenta. Y además no lo hubiera hecho, que es lo más trágico. Pero uno objetivamente sabe que eso es así. O sea, que el, el, el, las teorías conspirativas traen... Es más, no solo traen... Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo una vez no entendía... Eso fue hace como tal vez dos años todos los youtubers científicos de España, divulgadores científicos de España, estaban con todo un pedo de la Tierra Plana. Y dice, pero ¿por qué le paramos a los terraplanistas? No? Y dije, déjame ver uno de estos canales. De, que hacen, se ve uno de los canales. Y ese, cana, y ese video me llevó a otro. Y cuando me di cuenta, estaba metido en un rabbit hole increíble de teorías uh -huh. conspirativas. Que, es que no me hizo eso, creer en ninguna. Pero le dio un montón de views a esos videos. Exactamente. Y el algoritmo te empezó a mostrar vainas de extrema derecha después de eso. Claro. Y... De, pero es que mira, es, es, in es increíble la alineación. Además que hay, yo no sé de dónde viene exactamente la correlación. Bueno, sí, sí, sí tengo sí una sabe. teoría, pero no lo sé. Tengo una hipótesis, <risa> no es una teoría, <risa> es una hipótesis. <risa> de por qué te alinean tanto cosas conspirativas y pensamiento conservador. ¿Por qué será? Pero considerando <risa> que la ciencia te va llevando a progreso y a romper con el status quo, con el tiempo tiene sentido que quienes quieran mantener el status quo se alineen más con cosas que son anti -ciencia. Oye, y, y el, el rol ahí del algoritmo. Este, porque es cierto que una vez que consumes una de estas cosas, yo consumo conspiración porque me apasiona, porque obviamente pues, yo escribo es que ficción, a mí me gusta, entonces, exacto. Me apasiona la, la, la, las locuras de la gente. Este, pero claro, es un problema porque ya aprendí, lo aprendí de mala manera, que hay cosas que no se pueden consumir en tu cuenta main porque el algoritmo se te daña para siempre. Tienes que ponerlo en private o crear otra o sea, cuenta. Quiero que mi YouTube esté lleno de gatitos y muchachas que se maquillan y gente que pinta acuarela. Ese es mi YouTube. ¿Ok? Este, ah, bueno, hay una, hay una pareja que hace cosas en resina porque son locos y son nerds. Este, es muy cool. Pero no quiero que me estén poniendo vainas de extrema derecha. No, gracias. Y eh, me llamó la atención en estos días porque mi lugar feliz es TikTok. Este... Ah, claro en donde estoy, obviamente, estoy, yo no produzco contenido en TikTok, es la única red social donde yo no genero contenido, porque yo estoy demasiado vieja para TikTok, eh, pero es muy divertido y me llamó la atención este, en estos días el, el lenguaje de eh, las zonas de TikTok, como que hay gente que sube un TikTok y dice, oye, este, caí en TikTok eh, heterosexual, uh -huh. este, por favor, sáquenme de, ahí, sáquenme de aquí. Y entonces tienes que interactuar con el contenido si eres, no sé, si eres mujer, por lo menos tu TikTok es por mujeres si eres lesbiana, tu TikTok son por lesbianas. Este, entonces para, para sacar a esa claro. persona y volverla a traer para este lado, ¿no? Y sí, es porque no es te muestran el for you, you en, uh, en qué for you sales. Exactamente. Y hablan del algoritmo como si fuera eh, el mar y las, las mareas, ¿no? La, las olas del mar. Este, y es como yo me muevo aquí y hay unos que dicen, bueno, este, ay, eh, llegué al lado de TikTok. <risa> llegué estoy aquí, porque recibiste, por lo menos a mí me está poniendo Sishantis, que es una cosa súper interesante, además bueno, no hablemos de la capacidad del algoritmo para conocerte, porque es horrible y da miedo, da miedo, mi TikTok es gatos trastorno de difícil de atención, depresión, ansiedad esas tres cosas TikTok me diagnosticó, yo no estoy diagnosticada con déficit de atención pero TikTok me diagnosticó Sishantis que son las canciones de los marineros eh, yo no sabía que me gustaban los Shanty eh, pero TikTok lo sabía me lo dijo eh, y gente que hace como cuestiones de maquillaje, bailes, ciertos tipos de bailes específicos particularmente que además no sé cómo TikTok supuso pero lo sabe y eh, da miedo, llega un momento en que da miedo ah bueno y siento mal, tiene impostor, hay unos TikTok buenísimos te los voy a mandar <risa> mal, ah, eso seguro me va a ser bien ver de eso <risa> sí hay unos muy buenos, porque además es como el nivel de insight de la gente sobre, sobre cómo uno está pensando, es increíble. Pero, ajá, este, obviamente se están generando unos círculos de realimentación, no como que TikTok, por ejemplo, piensa que yo soy lesbiana, lo cual yo no tengo problemas con eso. No, eso pasa me nada. pasa en todas las redes sociales. No pasa nada, yo, bien, dale. Este, no, no piensan que soy lesbiana, piensan que soy gay. Bueno, pero... Pero, same thing. Yo no tengo problema con eso. Eh, <risa> o sea, eh, obviamente con mucho contenido feminista, ¿no? Este, uh -huh. entonces, claro, obviamente son mujeres hablando horrible del patriarcado y yo estoy ahí reforzando todos mis mis sesgos preexistentes. Claro. Sí. Yo estoy yo estoy básicamente polarizándome. TikTok, a <risa> eso voy, a polarizarme, a polarizarme en pro del feminismo y de los gatos entonces en cualquier momento yo me voy a volver una yihadista de gatos, eso es una cosa que es inevitable, va a pasar eh, más temprano que tarde, este, yo voy a salir por ahí a matar a gente que, que no que le gustan los gatos, eh. y voy a, no a estar muy ¿me recordar el, el don mess with cats? no, no hablemos de ¿Es eso ¿es un mess o un fuck? don fuck, don't fuck with cats. Yo, yo no lo vi y no lo voy a ver no, hablemos de no eso. lo veas no, esto está prohibido en mi casa a mí me, me generó más, un... acá, tira, que está aquí al lado. me generó un def, un, un... Una perturbación en la fuerza, es rechísimo el, el, el, el ver eso. No, hay cosas que no deberían producirse. Pero, ¿tú sabes, tú sabes eh, que con eso no de es los capaz, sesgos...? De producirse. Exacto, no, no debería, exacto, no debería mostrarse. ¿Tú sabes que con eso de los sesgos yo tengo...? Yo a veces tomo la decisión consciente de ver cosas uh -huh. que no se alinean con mi, con mi punto de vista. Uh -huh. Este, En parte por el algoritmo, ¿no? Y en parte, no, no por el algoritmo, en parte por el algoritmo de mi cerebro, no por, por tratar de, de entender... Porque tú puedes no estar de acuerdo con lo que dice otro, o con su visión del mundo, pero yo, yo creo que necesitas entender cuál es esa visión del mundo. Porque... Porque si no, no puede haber una conversación, no puede haber una discusión, y no, no puedes tener argumentos válidos si tú no sabes el, el mindset que tiene esa persona, ¿no? el, el marco... Bueno en el que se mueva. Totalmente sí, o sea, estoy súper a favor, este lo intento como pero como intento escuchar gente que tenga visiones distintas a la mía, por ejemplo, políticamente, no como gente este, por ejemplo, eh, conservadores políticamente, pero que no están locos, sino que tienen como opiniones sobre la economía y la sociedad. Eh, pero al mismo tiempo es eso, ¿no? Como que el, la, lo que el algoritmo me lanza cuando me qui que quiere lanzar otras cosas no es ese contenido, es el contenido que es polarizante. Es el contenido que dice que las mujeres no son seres humanos, este, que las mujeres este, son todas unas perras, eh, y, y que no tiene argumentos detrás, que es solamente claro. inflamatorio. Entonces, ese, ese contenido no lo voy a consumir y además no voy a interactuar con ese contenido porque el que le estoy, estoy haciendo, dándole plata, básicamente, de una manera. No, la claro, eso es, eso es otro, es otro tema. El... Pero es donde voy, que el, el algoritmo prefere, los algoritmos este, prefieren el contenido que es inflamatorio, el contenido que polariza, el contenido que hace. Estos, estos tweets de estos personajes que no voy a mencionar, pero tú sabes cuáles son, y yo sé cuáles son, a los cuales la gente le hace tweet citado. Ahí tú sabes el ratio, ¿no? No le estás dando uh -huh. responder, no le estás dando retuitear, le estás dando tweet citado. Y estás dando visitado porque quieres decirle sus cuatro vainas y que la gente lo vea. Y ese ratio lo que hace es que subir ese contenido. Entonces estoy lleno, tengo todo el timing lleno de esa gente sí. imbécil. Que lo que están haciendo es darle visibilidad. De hecho, yo creo que tú has dicho varias veces la recomendación de que si necesitas desahogarte, en ese caso le tomes una captura y hiciste sí. la captura para no por, darle por energía sí. al, al, al tweet Pero, ¿sabes que hay un...? Hay, hay una característica que yo no sabía que tenía YouTube. Este y de hecho ahora me entra la duda si es una característica de YouTube Premium o de o, o que están todos los YouTube eh, que es remover Ajá. tú estás viendo un video y tú lo puedes ir lo de mi historia. Ajá. Creo eso es una teoría que estoy probando que si lo remueves de tu historia deja de deja de tener peso en el algoritmo. Yo una que, una que estoy haciendo mucho y la estoy haciendo mucho tanto en YouTube que no sé si es Premium porque yo soy Premium en YouTube pero este en YouTube lo estoy haciendo y lo estoy haciendo en TikTok también, que tú, si tú haces eh, presionas el, el, el, el, el toque, te, te sale la opción de no me interesa. Ah, sí, me están citando sí. esto porque me lo mostraste, ¿no? Este, y entonces en YouTube lo hago mucho, este, esto que me está mostrando, ahorita tiene mucho, yo consumo mucho contenido de la gente de BuzzFeed, pero no de BuzzFeed, de la gente que se fue de BuzzFeed. Y es como si me hacer cosas de BuzzFeed, entonces yo no quiero ver BuzzFeed, lo siento, no quiero. Y entonces no me interesa, no me interesa, no me interesa. Contenido de extrema derecha, no me interesa, no me interesa. Claro. Y es bien tedioso, pero creo que, de nuevo, es un proceso de curaduría que es más o menos importante hacer. Y luego por eso es que no quiero ver los videos de extrema derecha en mi, en mi página. Porque yo yo creo que debería haber, un, debería haber un antialgoritmo. Uh -huh. este, porque el, el tema es que tú dices, ok, vamos a hacer una red social que no polarice. Uh -huh. eso no va a fracasar. Obviamente. Porque, porque para empezar, la... gran parte, perdón, este, gran parte de, de la cuestión es que uno quiere que la red social sepa lo que te gusta y te lo muestre. Claro, o sea, lo, que quiere, pasa, nada, lo que pasa es que una vez me muestra. el tema es la polarización, porque otra vez la red social me puede mostrar cosas que me gusten, uh -huh. pero, pero además la red social me muestra cosas que me generan emociones no necesariamente positivas para que yo interactúe, para que me moleste. Para... Entonces... Exactamente. Este, el tema y, y vuelvo al tema de, de social dilema y todo esto. No es que alguien llegó y dijo vamos a hacer un algoritmo o una inteligencia artificial que le mande a la gente cosas inflamatorias y sabes y, y, y, y súper extremistas. No. Exacto. El problema somos nosotros, la verdad. El problema de fondo somos nosotros. Yo <risa> recuerdo que hace tiempo cuando salió como que la primera temporada de Black Mirror. Este, que sea no, mira, esta serie te muestra los peligros de la tecnología. Yo no, Black Mirror es súper humana. Lo que pasa es que la tecnología dentro de Black Mirror potencia, va a generar Sirve de vehículo, o sea, entonces, pero el odio, el miedo. miedo no. Es como, este, me, sé que puedo hacer esto y no me puedo pensar si debo hacer esto. exacto entonces esta gente crea herramientas tecnológicas para cosas que no se pararon a pensar si las debían hacer en primer lugar. Las hicieron porque podían. Y el problema nunca fue la tecnología, fue la gente siempre, obviamente. Claro, pero lo que ocurre es que... Imagínate que tú estás en una reunión de condominios, ¿no? Y están, no sé, 40 personas. Y entonces, bueno, alguien propone una vaina más o menos neutra, que hay que pintar las paredes del edificio y tal. Y entonces, bueno, vamos a votar si hay que pintarlas o no. Nadie... Nadie va a discutir, la gente va a votar que sí o que no, o lo que sea. Pero que alguien llegue y diga, vamos a pintar las paredes del edificio de color tal, que sea una cosa que no le gusta a nadie, o vamos a hacer tal cosa radical, ahí es cuando se arma el, la discusión. Entonces, <risa> ahí es cuando se arma el peor. <risa> claro, tú, tú, no, tú no vas a, tú no interactúas con cosas inocuas. Entonces, ¿cuál es el problema? La, re, la red social, en este caso, lo que te estás poniendo, contenido inflamatorio. La red social no sabe si ese contenido es radical o no. La red social lo es que sabe es eso. cuando yo lanzo uh -huh. esto. Hay un poco de gente con este perfil que cuando lanzo el contenido C, la gente del grupo 2 reacciona. El contenido C a lo mejor es QAnon y el Deep State, ¿no? Y el grupo 2 son los liberales. Uh -huh. Pero esas etiquetas no significan nada para el algoritmo. Esa es una cosa súper importante de entender. No es que el algoritmo a propósito te manda contenido... Eh, racista o, o machista o de pero extrema derecha es la razón por la cual insisto tanto en que no interactúen con los tweets de esta gente que no voy a mencionar exactamente porque claro, yo estoy interactuando porque lo odio porque considero que no debería existir pero mientras más interactúo, más el algoritmo entiende que eso me interesa a mí y a todos mis seguidores y a toda la gente que interactuó conmigo y a todos los que le dieron rep rep repitear con cita y a todos los que le dieron responder así, así claro. lo que le, le vayas a responder sea que es un imbécil y por eso y por eso yo creo que en un nivel un poco más conceptual, está mal culpar tanto al algoritmo. Yo no estoy diciendo que el algoritmo esté perfecto. Debería haber cosas que mitiguen ese efecto. Lo que digo es que cuando culpamos totalmente al algoritmo, nos quitamos responsabilidad totalmente nosotros uh -huh. por ese engagement. ¿no? Y, y tenemos demasiado, uh -huh. demasiados refuerzos para interactuar ahí. Y hasta que no nos demos cuenta de que, de que podemos parar eso o por lo menos mitigarlo nosotros, y, y pensamos que estamos a merced de los algoritmos de las grandes redes, uh -huh. entonces no lo vamos Pero a lograr. Es lo que te decía hace un rato con respecto a The Social Dilemma. Finalmente darle toda esta responsabilidad, todo este poder al algoritmo es una manera de endiosarlo. Claro. Es entregar mi vida al algoritmo, Dios al algoritmo, haz lo que puedas conmigo, este... Y entonces, claro, eh, terminamos haciendo cosas como, bueno, no sé, Trump está diciendo un montón de barbaridades, ¿no? Twitter tiene que bajar baja la cuenta de Trump. ¿Dónde está todo el resto del accountability que tiene que existir en la sociedad para que estas cosas no pasen, claro. para que para empezar, esta gente no llegue a ser presidente, para continuar que la gente no se crea las cosas que dice? Este, no, me estoy dejando todo en manos de, eh, de la empresa, del algoritmo, de la plataforma y realmente los problemas que tenemos que son de fondo, son problemas este, fundamentalmente sociales y, de, sociales y de educación ¿no? Eh, de nuevo, ¿qué hago yo? ¿qué gano con eh, tener una plataforma que me diga este, no esto es falso y esto es verdadero, le estoy dando para empezar a arbitrio de la verdad a una plataforma, magnífico, muy buena idea excelente a uno este, cuando no, la gente no tiene la capacidad de leerlo y decir, oye, pero este, esto me está diciendo que es falso, pero en realidad es verdad porque yo tengo la capacidad intelectual de verificar la cuestión y de, y de ver si tiene lógica. No lo tengo. Ahí hay un tema que, que entonces eso te lleva al sistema educativo, ¿no? Porque fíjate que eh, hace tiempo también un, un chamo que trabajaba conmigo y que tenía poco tiempo de graduado me dice que él cada vez le ve menos sentido a la universidad. Porque hoy día toda la información el conocimiento que tú quieres en la universidad está en internet. En algunos casos de manera gratis, en otros casos de manera paga, pero tú puedes adquirir ese conocimiento de algún modo. Coño, cuando yo estudié mi carrera, dependías un montón de los profesores para adquirir conocimiento. Claro. Este, pero yo... Yo creo que nos acostumbramos tanto a los profesores y esto estoy hablando en todos los desde educación básica hasta universitaria, a los profesores como transmisores de conocimiento. Que caímos en un punto en el que los y de hecho deberíamos aprovechar que ahora hay tanto conocimiento disponible fuera que los profesores deberían más ser formadores de pensamiento crítico. Totalmente. este yo a veces lamento que uno, uno, cuando estudiaba, subestimara tantos temas como la filosofía. Uh -huh. O sea, ay, pero para que alguien va a estudiar filosofía, dice, bueno, la filosofía es la base del pensamiento científico y del método científico. El método científico viene de la filosofía. Entonces, y, y el método científico, tal vez es lamentable que se llame científico, porque, porque tú lo puedes aplicar a un montón de cosas que no son de la ciencia, el tema, que, que no están relacionadas con ciencia, pero el tema de entender qué cosas son hechos. ¿Y qué conclusiones puedes obtener de esos hechos y, y cuál es la secuencia lógica para eso? Formular hipótesis y validarlas, porque ese es el otro tema. Yo llego y te lanzo, te lanzo una hipótesis, porque al final cualquier rumor eso es una hipótesis, en un grupo de WhatsApp y nadie se para a decir, ya va, esta vaina tiene sentido. Ajá. ¿Por qué alguien haría esto? ¿No? Entonces, este, y, y yo creo que una de las fallas que tenemos en general en los sistemas educativos del mundo, porque, no sé, a lo mejor se salva Finlandia, qué sé yo, y esto lo digo no, porque de... no conozco suficientemente la realidad de Finlandia, este, pero hay una responsabilidad muy fuerte, y yo creo que, dado que podemos descargarle un poco al sistema educativo la mera transmisión de conocimiento, y dado que hoy tenemos tantos mecanismos de interacción, o sea la sociedad que empezó siendo evolutivamente una tribu de 100 personas, ¿no? A, a grupos de miles de personas, a países de millones de personas y que ahora interactuamos, ¿sabes? Cientos de millones de personas. Este, es más importante que nunca el, el, el pensamiento crítico y el poder discernir. Simplemente es algo que me están diciendo. ¿Tiene sentido o no? Independientemente de, la, de si se alinea con lo que yo creo o no, porque eso es la otra vaina. A veces... Como esto se alinea con lo que yo pienso, ¿no? Entonces lo, lo, lo creo. Y al final te dicen, bueno, pero ¿cómo sabes a qué hacerle fact-checking? Bueno, como no le puedes hacer fact-checking a todo. Bueno, ¿de ¿qué cosas tienen tratar... lógica? Tienes que desarrollar un instinto que es parte del pensamiento crítico. Claro, exactamente. Este, que, que es la capacidad de eh, saber de qué sospechar primero. Y no es infalible tampoco, pero sí creo, y estoy súper de acuerdo contigo y tengo años diciéndolo, este, que el problema detrás de todas las cosas de las cuales hasta estamos aquejando, como fake news, desinformación, y discurso de odio, es eh, la falta de pensamiento crítico. La capacidad de la gente de recibir información y poder evaluar esa información por sí mismo y llegar a conclusiones, independientemente de si confirma o no sus sesgos, independientemente de la apelación a la autoridad, como que esto es cierto porque me lo está diciendo el presidente, porque me lo está diciendo... O tal medio, tal periódico, tal canal. Exactamente. O sea, lo que me dice es, este canal siempre es verdad, y lo que me dice este canal siempre es mentira. Por ejemplo. Por ejemplo. Eh, porque cuando hacemos este tipo de cuestiones, que como iniciativas, por ejemplo, de, de noticias falsas y cosas así, decimos, bueno, pero es que, ¿quién va a decir lo que es falso? Lo que pasó y lo que no pasó el gobierno. Yo creo que eso es bueno, no es buena idea. No, no este, estoy súper, súper sí eh, con esto. Ahora, eh, visto que tenemos una hora y cuarto hablando, quiero cerrar en un momento que se condice con todo lo que venimos conversando. Quiero preguntarte, Ajá. ¿cuál es tu teoría de la conspiración favorita? No tiene que estar en la pirámide, puede, puede estar fuera. De la no cara. sé, no sé, es que estoy, estoy viendo. Mi teoría de la, de la conspiración favorita por, por bueno, por, por varios aspectos es la de los extraterrestres. La relación okay. con Roswell y este tipo de cosas. Las zonas. Pero tipo la tipo metateoría hay. de la conspiración que hay detrás de eso y te, okay. te lo voy a decir así en, en minuto y medio, para que no, okay. no entenderlo porque sabemos que pasó algo en Roswell, algo se estrelló, eso es un hecho, ¿no? Sí. Eh, sabemos que llegó la, llegaron los militares y acordonaron todavía y nadie puede entrar, nadie puede saber y tal. Y sabemos que luego se empezó a hablar de que eran extraterrestres. Ahora, hay una teoría y la, la teoría de la conspiración que la gente habla de Roswell, es que hay unos extraterrestres y se los llevaron al Área 51 y nadie sabe qué pasó ahí y el gobierno miente, no importa cuándo le esto. ¿no? <ríe> Trademark Luis Carlos. Pero, pero, ¿qué ocurre? Hay otra teoría sobre eso. ¿Qué tal si lo que se estrelló en Roswell fue por ejemplo, una nave espía rusa y en mitad de la Guerra Fría, iba a generar un pánico terrible si admitías que una nave espía rusa llegó a Nuevo México y tú no la viste hasta que se estrelló. O otro, otra teoría es que no era una vena rusa, era una, un, un sistema, un aparato espía norteamericano que estaban probando, pero si admitían que era una tecnología de ellos, iban a alertar a los enemigos en ese momento. Entonces, cuando empezó la gente a hablar de los extraterrestres, las autoridades, el Pentágono, a propósito, daban respuestas evasivas para alimentar la teoría de la conspiración de OVNI, porque eso iba a distraerte de lo que de verdad estaba pasando. A mí me parece súper genial porque es muy meta. Es, es como que voy a dejar que corra una teoría de la conspiración para tapar una conspiración real. Es maravillosa, me encanta. Esa, el, el, la, la, la parte meta no la sabía. Ahora es, ya no me gusta la parte vida. favorita? ¿Cuál era la tuya? Mi, mi teoría de la conferencia favorita siempre ha sido que Paul McCartney está muerto. Paul McCartney y murió este es un en un doble. Veces, y fue, fue, fue reemplazado por un doble. Este, sí, el nivel de detalle de, de la teoría de Paul, Paul is es una cosa, es una obra de arte. Es bellísima. Sí, la verdad, este, es súper elaborada. Obviamente, no, no es porque yo lo crea. Este, no estoy diciendo que por que este mismo tampoco yo no, yo, la creo, no. <ríe> estoy diciendo eso no esa es mi favorita por, por eso es que no es la de Britney sabes porque la de Britney sí la creo yo de verdad creo que todas esas cosas horribles le pasaron a Britney de verdad eso yo bajo a Britney al nivel básico de que que esto, todo esto pasó por favor liberen a Britney este pero la de Paul es como una obra de arte, ¿sabes? Como eh, el, el nivel de análisis, de agarro la canción y la pongo al revés. Y si la pongo al revés, dice Ajá, que Paul está muerto. Y entonces interpreto las letras del Walrus. Y entonces, cuando interpreto las letras, me dice que Paul está muerto. Ah, no, me no, maravillosa. la a, canción, el detalle de cuál es el carro en el que se mató, y la hora y la fecha, nos nombramos. Es que una cosa que impresiona es el nivel, exacto, el nivel de detalle de la información, entre comillas, que te da. <ríe> sí. este, pero al final, entonces, la teoría de Abril Lavín. Es como un remake, un reboot de la de Paul McCartney, pero remake mal hecho. chimbo, yo encuentro que es un remake chimbo. Este, porque ¿sabes una cosa que pasa? Que encuentro, eh, voy a decir interesante, con, con muchos de este, este tipo de teorías, es que la mitad de la información, entre comillas, hago las comillas verbales porque puede que haya gente que nos esté escuchando y no viendo, este, porque esto se supone que es un podcast. Eh, este, entre comillas, la información es mentira directamente, ¿no? O sea, como que no es verificable. Eh, la teoría de la conspiración bien hecha, bonita, tiene un montón de eh, hechos aislados que son ciertos en sí mismos y lo que es falso es la conexión, o sea, tú lo que haces Correcto. es organizar los hechos de una manera en la cual te pintan un patrón porque el cerebro humano está eh, configurado para detectar patrones incluso donde no los hay y uh -huh. por eso es que estamos jodidos porque entonces queremos que las cosas tenga un sentido, a pesar de que no lo tenga. Exacto. Entonces, claro, tú agarras todas estas cosas aisladas, como que la, la canción de un efecto dice las cosas que dice, este, y entonces quieres unir todas esas piezas, y cuando las unes, o no sé, agarras la portada del, del, del disco, y la portada del disco, en efecto, hay, uno está haciendo un gesto con unos dedos, y es como que, bueno, ¿por qué está haciendo esto? <risa> y lo unes y, y dices, ah, ¿no? Pero cuando agarras una teoría de la cooperación a la cual le metiste un montón de información que no era real, y que cuando la vas a verificar no era así, este es chivo, porque es como que, viste, ya había una persona detrás de todo esto que lo estaba inventando para engañar gente. En sí. vez de, hay una persona totalmente desquiciada que agarró un montón de cosas y se inventó toda la teoría y de verdad lo no cree. Eso es lo fino, ¿sabes? Claro, es que lo, lo, lo, lo interesante es que la mayoría de estas teorías no las crea alguien a propósito, hmm. sino alguien que detecte sus patrones y dice, ah, pero mira qué, ah, sí. qué interesante esto que descubrí, <risa> soy un, un genio. genio. Se lo digo a un montón de gente no, y la gente me lo valida diciendo. además. La gente no me lo valida. No tal cosa, pero qué tal si tal cosa. Exacto. Y luego tienes esa retroalimentación de un montón de gente que te cree. Claro. Y eso te motiva a investigar más. Y no te das cuenta que la mitad de tu investigación son maneras que te estás inventando. Es demasiado cool. Otra cosa <risa> con, con, con teorías como la de Free Britney o, o, lo, de, o lo de Jeffrey Epstein. A mí, para mí lo que le da cierta credibilidad a eso o a, a que puedan ser verdad ad, además de los hechos no puede haber es que son conspiraciones que no requieren millones de personas para ocultarlas o sea <risa> ni la, la requieren deber, ni salto, salto, salto este, eh, lógico como salto lógico y suspender la credibilidad digamos. Oye, al para final ¿qué como... necesitarías tú para mandar eh, a matar eh, a Jeffrey Art. Epstein en la cárcel y que parezca ah. un suicidio cuatro cómplices de alguna manera. Entonces, no necesitas todo un entramado, toda una organización gigante para taparla. Entonces, ajá, y, y es como ajá, este hecho que me estás planteando, que es como, ah, bueno, mataron con preso. Claro. Pero es como, es increíble. No, ¿sí? Exacto, sí, es una manera que pasa con cierta a una frecuencia. Tíma, a una la pusieron bajo un régimen de tutela para quitarle todas sus cosas. Bueno, las mujeres desde la historia de los mundo, que el mundo es mundo. Exacto. ¿no? Pero si me dices, bueno, no, lo que pasa es que en realidad Obama es un Illuminati este reptiliano. Y entonces me pones los videos estos en los que Obama se transforma en reptiliano por dos segundos. Y es Ajá. como, mira, eso quizás está un poquito en contra de las leyes de la física como yo las conozco, y de la o sea, biología básica. La biología, todo. Entonces me cuesta un poco más, eso me cuesta un poco más. Claro, pero fíjate que para llegar a que Obama es un reptiliano, tuviste que haberte comido todo lo de los extraterrestres, todo, los crop circles, ¿sabes? O sea, pero Tienes que haberte creído todo lo demás y ese es el tema, que cuando llegas a ese jodido, nivel jodido te jodido te que me diga, no. no tenerlo, pero lo de Britney me resulta poco creíble. Bueno, eso es peor aún. <risa> Se han visto caso. Hay gente para todo, te voy a decir. Es una cosa que me ha quedado como enseñanza. Hay gente para todo, Rui. Todas las cosas que tú te puedes inventar, hay alguien que lo cree. Todas las cosas que tú puedes googlear... Yo creo que debas pensarlo de ese canal de YouTube que te hablé hace rato. Yo, eh, o sea, mi obstáculo principal, como tú decías ahí, es la cuestión esta estúpida, de la, la ética, esas cosas. Bueno, si la gente digo? puede suspender el disbelief Yo creo que si presentamos <ríe> como ficción puede ser interesante. Bueno. No simplemente, simplemente estas son unas teorías que nos interesan. Me de hecho, culo. yo, yo quiero, quiero hacer una recomendación, aunque pudiera ser competencia de eso, pero hay un podcast que se llama Stuff They Don't Want You to Know. Uh, me encanta. Es de iHeartRadio. Y. Es súper interesante porque ellos se denominan conspiracy realists. Y los tipos no te están lanzando teoría de la conspiración. Ellos buscan una teoría de la conspiración, la analizan y te explican por qué es mentira. Okay. O, por ejemplo, cuando hicieron el de Britney, te explican por qué pudiera ser verdad. ¿No? O sea, no ah, ellos también piensan que pudiera ser verdad. No ¿Sí? es solo debunking, sino que los tipos le dan hacer... Claro, los carajos ni siquiera te hablan de... de por ejemplo, te pueden hablar de la tierra plana para explicarte de dónde sale la vaina y por qué a alguien se le ocurrió eso y dónde sale pero obviamente no le da ningún tipo de validez y en ese podcast fue que yo me enteré del de QAnon, porque ellos entrevistaron al tipo que hizo el podcast de QAnon okay. y entonces claro el, el, el cuento que el tipo ha hecho, dije no, yo quiero escuchar esta historia <risa> me encanta, esos son los podcasts que me gustan a mí realmente, este, los entonces, que me ese es súper no, bueno el, si el, no de no stop, el de stuffy The one you to know porque es tal cual esto, es eh, vamos a hablar de teorías de la conspiración, pero no es que te vamos a vender teorías de la conspiración, vamos a analizarlas. O sea, básicamente tenemos ese es el podcast que tenemos que hacer para en español, lo que me estás diciendo. Oye, no sería ni malo. No, piénsalo. Porque vamos a estar claro. Si, si uno se va a poner a leer un montón de vainas sobre cada una de estas teorías por simple curiosidad, <risa> y ya lo vas a saber, Claro, grabas acaba y, y lista. Ah, claro, exacto. O sea, si, igual, igual estamos perdiendo nuestro tiempo en Wikipedia con esto y en foros infinitos de Reddit, hablando de esto. Este, otra cosa que me gusta, lo cual tiene sentido, porque obviamente, pues, conspiraciones, eh, son los crímenes sin resolver, los, las series de crímenes sin resolver. Eh, ah, y como... en Reddit, la serie de crímenes sin resolver, se llama de esa manera, Ajá, eh, nuevas, redes? Nuevas, de Netflix, porque esa serie es vieja, eh, tiene un foro en Reddit donde la gente se dedica a tratar de resolver el crimen, porque como tú sabrás, si lo viste, al final del crimen sin resolver, el crimen está sin resolver. Sí, <risa> porque, como <risa> su nombre <risa> lo indique. Otra gente quejándose que no es posible que al final no esté, no esté resuelto. Y yo, sí, señora, se llama Crime Se Resuelve. Sí. ¿Tú, tú sabes Entonces, que bueno, mí, yo me he molestado gente... conmigo mismo porque a veces voy cuando faltan 10 minutos del episodio. Digo, coño, ¿cómo terminará esto? Y luego digo, nunca lo voy a saber porque ya sabemos que aquí no tengo el resultado y me da rechera por un momento, pero luego igual lo termino. Luego lo aceptas, pues es el pacto que hiciste. Pero la gente en el foro de Reddit se dedica a tratar de resolver el crimen ah, qué con bueno está este eso. elementos que tienen porque Netflix eh, suelta como paquetes de información relacionados con los episodios. Y entonces la gente especulando. Reddit es mi otro lugar feliz. A mí me gusta, me gusta sí, mucho. Sí, Reddit. Reddit. Reddit es de. Creo que es la única red social donde siento que un algoritmo no me está manipulando. Sí. Sí. Básicamente porque tú, tú ves Relige. lo que tú quieres ver. Uh -huh. Como que eventualmente te recomienda cosas de acuerdo con las que. A lo sigue. mejor eso nos hace creer. Probablemente. ¿Qué pasaría si Reddit en realidad te manipula? Solo que no lo nota? ¿Qué pasaría si Reddit es la peor de todas? Exacto. Si Reddit es como TikTok pero peor. Piénsalo. No, pero me gusta, este, me gustan los foros. Básicamente yo sigo como tres tipos de foros en Reddit, que son gatos. Tengo 20 gatos. Este, fotos de gatos. Porque me encanta porque Reddit es específico, como que patitas de gatos vistas Ajá. desde abajo. Entonces las patitas de gato, de abajo. ok. Este, gatos vestidos de oficinistas. Gatos vestidos de oficinistas, eso es todo. Eh, Esas. Y luego las que son eh, como Amaya, a, Amaya Nasho, este Y ese, ese tipo, es, como relationships. Sí, que sí. Son, uh -huh. Hay una que se llama Shooting uh, Beggars, que sí. es este... Sí, sí, yo también lo tengo. Somos la misma persona. ¿no? Es gente <risa> miserable. Sí, básicamente somos <risa> la misma persona online. Es gente miserable, demasiado miserable, sí. Gente miserable que este, le van a regalar algo y entonces dice, pero oja, pero ¿cuánto me pagas por irlo a buscar a tu casa? Exacto, exacto. <risa> Maldito, esto no puede ser. O gente, siempre es uno que este, le a un tatuador, pidiéndole un diseño, o un ilustrador, pidiéndole un diseño para un tatuaje. Y entonces ya, este, por tal tamaño, cobro 15 dólares y son unos precios miserables además. Ajá. Y la persona dice pero yo pensé que me lo ibas a regalar. Y la persona dice, ¿por qué? Este, porque porque habría de regalarte. regalarte ¿no? o sea, ni siquiera te conozco. Por, o sea, si fueras como alguien que conozco, pero es que ni siquiera te conozco, ¿por qué te lo iba a regalar? Yo pensé que lo hacías gratis, amigo. Sí, sí, sí. O sea, de, de verdad que eso te demuestra que tú te puedes imaginar a cualquier persona, a cualquier personaje ficticio, claro que no sea un reptiliano y se convierta en lagarto, sino alguien que sea humano, que tenga cualquier tipo de actitud y personalidad y esa persona existe. Totalmente sí. En algún país, en algún lugar. Si es retirano quizás también. No, a ver, existe. Tú sabes que no existe. ¿Qué? La persona promedio. <risa> La persona que tiene 2.4 2. hijos. Exacto. Ajá, no, es que una, ese análisis lo hicieron con el censo de Australia, el último censo de Australia. Uh -huh. Dicen, bueno, el australiano promedio es así: tiene esta edad, tiene tres chamos, es eh, casado por segunda vez, no sé, ciertas características, y se pusieron a buscar. Porque decían, coño, en todo el dataset del puto censo debe decir y esa persona no existía. Rui, eso es... El australiano promedio, tal buena, el australiano promedio no existe. Eso es un episodio de tu podcast, Rui. Sí. Cuando retomo el podcast, porque lo tenía abandonado. Bueno, pero cuando lo vayas a retomar algún día, y cuando vuelvas a los Shotopan que estás desaparecido, este... Ese es un episodio de tu podcast. que una vez, coño, desde Desaparecido, Dos semanas que no te veo. Este eh, es un episodio de tu podcast. Necesito que hagas ese episodio. Me gusta, me interesa. Uy, lo voy a notar. Me interesa mucho. Tenemos este, una hora y media hablando pajas, Creo que es el momento. Sí, yo creo que es. el, momento de, de que... Es el Porque... momento de dejarte ir, Rui. Porque nosotros eh, vamos a hablar mucho, pero la gente tiene sus límites. O sea, para nosotros, para nosotros realmente esto no es, no es hablar mucho, pero. No es mucho, sí. no. Vamos a respetar los tiempos de las personas que increíblemente escuchan por hora y media esto. No o sé. Sea, si llegaste hasta un momento. Este, te lo pido, si llegaste aquí, deja un comentario en cualquier lugar, porque es que es, es, es escandaloso para mí que... Me con una banderita hecho. de cuadros, el emoji de la banderita de cuadros es lo que tienes que dejar para probar que llegaste aquí. Este es el secreto, el emoji de la banderita de cuadros en los comentarios. Todos gracias. los que pongan eso, concursan un premio especial, por un no tuit dedicado. Oh, dedicado. Un tuit dedicado. Un tuit dedicado, una foto de Catira. un tuit dedicado con foto de Katina durmiendo. Eh, Rui, gracias por dedicar hora y media de tu vida. A a ver, la gracias a ti digo siempre es un gusto hablar contigo. Este, bueno. Les dejo el enlace a tus redes sociales, pero sobre todo a tu podcast, para asegurarme de que vas a hacer episodios. Para sí. sí. Este podcast solo tiene dos episodios, pueden irlos escuchando mientras produzco el tercero. Exactamente, además son como de cinco minutos, entonces pueden irnos son escuchando cuantos. y hacer tiempo, no vuelven a escucharlos, volver a escucharlos, volver a escucharlos, volver a escucharlos. A diferencia de los míos, que como esto va a salir dentro de dos semanas, porque tengo un hiato, este, se pueden hacer tiempo escuchando hora y media mientras regresamos. Yeah. Exacto. Bueno, gracias. gracias. Por... De verdad estuvo. Súper entretenido. Bye.